hola muy buenos a todos estamos en un nuevo vídeo y bueno hoy hemos ido un poquito a escalar y la verdad es que bien hacía mucho tiempo ya que no, escalada, que no escalaba bueno supongo que el último vídeo que, que visteis ahí con el slackline es la última vez que fui a escalar así que ya hace mucho y bueno he perdido técnica la verdad porque antes la verdad es que aunque escalaba mucho y no se me daba mal, como llevo tiempo sin hacerlo, llevo una vida sedentaria, por al fin y al cabo soy informático pues la verdad es que se nota, si pierdes bastante, bastante fuerza y la escalada requiere bastante de antebrazo y de técnica, entonces bueno, con el tiempo se te va olvidando la técnica y tiras mucho de, de fuerza y eso se nota, se nota bastante. Eh, hoy ha hecho bastante buen tiempo porque, bueno, ahora mismo está despejado aunque hace bastante bastante viento tampoco hace demasiado frío la verdad así que se está bastante bien para escalar o para hacer cualquier actividad a, al aire libre y no quería hacer el vídeo dentro de casa así que bueno pues estamos aquí en la calle he encontrado aquí un foco que alumbra bastante así que está bastante bien lo que sí eh, estoy grabando aquí con el móvil porque no, no me he traído el micrófono y no sé si me escucharéis muy bien porque <ríe> hay mucho aire entonces bueno, ya veré cuando edite si me escucháis bien o no y lo que me he dado cuenta es que todo esto de la televisión, las redes sociales, el móvil, te incitan a, como a quedarte en casa y no hacer nada, ¿sabes? Es un poco, un poco extraño, ¿no? En cambio es que cuando sales y haces este tipo de actividades, ya sea escalada, juntarte con los colegas, tomarte una cerveza, ¿no? Ayer estuve tomándome una cerveza con unos colegas con los que estudié, pues la verdad es que como te sientes mejor y como que recuperas energía. Eh, cuando tú estás encerrado en casa y... Estás pues encerrado en tus redes sociales, estás viendo tus vídeos que aunque sean pues, aunque sean, yo que sé, eh, vídeos que te puedan animar, eh, es como que, que te hundes un poco, ¿sabes? Salir y hacer este tipo de actividades es como que te recarga las pilas y te recarga la energía. Así que lo que recomiendo es que busques gente que, que demore hacer las cosas que tú haces o simplemente te juntes con ellos para tomar unas cervezas y, y la verdad es que te lo vas a pasar mucho, mucho mejor y, y vas a recargar pilas. Ahora mismo también entré en un grupo hace no hace mucho de amigos, en plan eran como 30 personas de ese típico eh, grupo que al final... Se crea, pero luego solo ves a la mitad y tal, pues bueno, yo entré en ese grupo y la verdad es que las vibraciones que me estaban dando no eran bastante, no eran demasiado buenas y no me, no me gustó para nada el grupo, así que no tardé mucho en salirme. A ver, eh, yo soy introvertido ¿no? y también puede que sea un poco se va eligiendo a las personas, ¿no? No, no digamos que no me vale todo el mundo. y a mí me cuesta también mucho hablar, expresarme y tal, como supongo que estaréis viendo los vídeos. Cuando encuentro un grupo de personas que no es un poco... que no noto interés y que a lo mejor pueden ser incluso un poco vacías o que veo que no pueden aportarme nada, pues me alejo de ese tipo de cosas. Y, y bueno, la verdad es que es complicado encontrar gente que si no es de, yo qué sé, tu grupo de trabajo o si es de tu grupo, yo qué sé, de gimnasio, pues es difícil encontrar personas que, que encajen contigo o que tengan los mismos intereses que tú. Y bueno, ya encontrar una persona que tenga todos los intereses, puede que encuentres una persona que tenga un interés en común, yo qué sé, pues ahora la escalada, si yo me voy a escalar es muy normal o es muy probable que encuentre a alguien que también le moleste escalar, no pero puede ser que uno encuentre a alguien que, que le mola escalar y a lo mejor pues también le mola hacer vídeos, por ejemplo como estoy haciendo, ¿no? Aunque no te creas que es tan diferente porque al fin y al cabo los que escalamos, pues claro eh, si tú escalas, pues a lo mejor también te mola yo qué sé hacer surf, por ejemplo ¿no? hoy he conocido a alguien que, que le mola la escalada y también a lo mejor le molaría probar el surf o también le mola el skate o le mola la BMX, ¿no? entonces cuando tú pruebas un deporte eh, al final te vas enganchando a otros deportes, entonces más o menos por el ámbito eh, tú te vas encontrando personas que pueden encajar, encajar contigo, pero es tirar del hilo, tirar del hilo y al final pues bueno, Vas congeniando con, con las personas. Y lo que sí veo bastante complicado es que tú entres, pues a lo mejor en un foro o estas maneras de encontrar personas que ahora mismo es como yo sé, Instagram, estas otras redes sociales, eh, encontrar una persona que realmente. Eh, encaje contigo, ¿no? yo qué sé, pues tú entras en Tinder ¿no? y dices, vale, haces match, esta chica es muy guapa y a lo mejor por su descripción me encaja, oh, le gusta la música, le gusta el cine, pues como al resto de los mortales que vivimos aquí en, en el mundo, ¿no? pues entonces eh, eso no va a ser en realidad un catalizador o no va a ser un filtro que realmente te valga para encontrar una persona que, que encaje contigo, eh, espero que tengáis suerte en vuestra búsqueda y, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que además es que me estoy congelando las manos, así que bueno, pues nada, nos vemos. Venga, hasta luego.